Ahora vamos a hacer un juego, un cuestionario, ah, a ver si es cierto que me conoces como <risa> hermano, como carnal, como brother, como sea. Vamos a ver si es cierto que me conoces. Vamos a ver si yo conozco a Mario, aunque creo que vamos a fallar mucho los dos. Yo no puedo decir nada, pero yo sí te conozco un poquito. Pero se verá hasta el final, Mario. Sí, es cierto, aquí no va a haber mentiras, ustedes van a ver los resultados finales. <risa> y pues la primera pregunta va a ser ¿cuál es tu número favorito? Ah, ¿Sí? ¿cuál es tu número favorito? a ver si latina Ay. porque yo no tengo debe ah, ser es un número favorito mm. yo, yo, yo supongo que el tuyo viene siendo el 5 no, el 5 no, no porque porque fíjate, es de mala calificación ¿sí? no, es que no tiene nada de relación en, en mí pues por eso pienso que el 5 no Entonces fallé. <risa> <risa> yo pienso que el tuyo es el número el 10 ah no es perfecto, pero mira, hasta en el fútbol yo siempre quise tener el 10. Incluso una vez lo cambiaron por el 7, como el de CR7, pero yo quería el 10. es está, bueno, le fue pues nada porque la neta no sabía. ¿Por qué piensas que el 10? ¿Por qué piensas que el 10? El 10 por tu fecha de nacimiento. Bueno, también no tiene que ver mucho. Ajá. Tienes razón. ¿Cuál es tu color favorito? Yo pienso que el tuyo es el azul. El de Mario es el. No sé entre cuál de los dos está el primero. Pero ese uno es rojo o azul. Pero yo lo voy a tirar al rojo. El sí me gusta, pero no es de mi favorito. El mío es el azul. Ya, tiene una mierda. El mío bien sinceramente si sí está entre el azul y el rojo pero me cargo más al azul también ah, okay, que somos iguales Oye, cuál es tu animal favorito yo pienso que el animal favorito de Mario es este los perritos no no los dinosaurios ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ya, sí, lo y la de así, los los perros por lo hablaba, los, los perros grandes así que se vean como un, un Alaska un Doberman o oh, algo así grande boxer yo siento que el animal favorito de es la tortuga <risa> mira, mira, mira. Me voy a contar una anécdota de Paul. Paul tenía una tortuguita pequeña Y la tenía en un pecerito. Y diario ya. la agarraba Y diario le daba besitos Y una vez vino un primo de Guadalajara Ah, Hugo, por cierto el, De hecho, para... Hugo no la regaló Te la regalé, exacto Y ya una vez quiso demostrarle a Paúl a Hugo que, que le daba besos Y le dijo mira Hugo <risa> Le doy besitos a la tortuga. Y luego la tortuga no se le pepenó De aquí Le pegó una mordida Y le, le sangró y, y, y desde ese entonces ya no la quiso un día de cumpleaños, claro, porque sí. como mi primo Hugo de Guadalajara tiene pasas de tortuga. Ahí saludos, saludos. Por eso me gustan. Gusta. ¿Cuál es tu comida favorita? Una de las comidas favoritas que casi no como frijoles, pero <risa> lo que sí yo siento que favorita puede ser rápido, puede ser tacos. No, ¿No mi favorita no. no está? Si sí, está eh. favorito en top 5 pero no es la primera. Fíjate que a mí me gusta mucho una comida. Mexicana. Ah, mexicana. Ajá. Entonces es el costamale. La. Nah. <risa> Eso pasa bien. Entonces, ¿cuál es? Mi comida favorita son las enchiladas, ya sea de cualquier tipo de enchilada. A, a ver tú, a ver tú, ahora dime cuál es mi comida favorita. Este, la verdad, yo pienso, ¿es mexicana? No. Ok, entonces, yo creo que está entre lo que es muy usual, muy común, que es la pizza, la hamburguesa o el hot dog. No, pero es que decir sí, no, no, sí, yo sé, pero entre esos tres, yo pienso que la pizza. La verdad, sí. La verdad, sí, la Sí, fíjense que exacto. yo soy como de comer más comida chatarra sí, hamburguesas ah. pizza a mí también posto. me gusta mucho pero no es como que pero, sí, pero también comida mundial internacional es la pizza ah, y exacto. comida mexicana pues son los tacos al pastor ah pues sí número uno también también nos gusta mucho comer tacos la verdad altas o chaparritas ah. <ríe> A ver, a Mario a dice no ver, Nada, sí no, o sea, no, no muy, muy pero sí, de un tamaño más o menos. Que no lo rebasen. Que miran dos metros nomás. Nada te crea, no, sí me gusta. Que no me alcance, pues. Pero también me las con tacón, porque hay veces que se ponen tacones y te sobrepasan. Obvio, no quiero que me sobrepasen, porque me siento como un femenino. Un femenino. cuidado A ver, yo siento a Paul. No, creo que la chica. Sí, chaparrita. Sí, es cierta. Saludos ahí de Lina. ¡No! si sí, sí me gustan las chaparritas porque dijeron Mario uno de los puntos es que ya con tajones Mario ya se más altas si sí, <risa> chaparritas por favor sí, no, ahí voy bien va bien va bien <risa> la siguiente pregunta segunda pregunta buenitas o morenas <risa> buenitas <risa> <risa> buenitas Ahora, sí, sí. así latinillas así no. a no, no seca morenas no me gusta mitad no por eso pero me da a una de las dos pues o si sea, sí. se carga más a los morenos pero si se cargan más, más muy, a la más morena sí a ah, la ah, Mira, ahora no, no hay un específico Ajá, Pero, sí, yo tampoco tengo pero específico. si yo veo una rubia caminando, pues sí me llama, <risa> llama Pero si tú ves una morena también caminando, así te llama la Más como que sí, sí, ahí sí te cargas pues ¿Cuál es tu artista favorito? Ahí sí está difícil porque hay muchos géneros De Mario, ya sé cuál es <risa> <risa> Ya sé cuál es no es mexicano. No es estadounidense. estadounidense. Pero es muy conocido en México. A ver, ¿cuál es? Es Luis Miguel. es de los que más escucho. No es mi favorito, pero sí es de los que más escucho. Bueno, sí es favorito, pero no. Tiene que ganar. A ver, Paul. A ver, Paul sí me la pone bien difícil porque escucha de todo. Mucha gente, pero no sé si le guste la sincera. Escucha, es un grupo mundial que se llama Intocable, pero no sé si le guste. Pues, Intocable. Fíjate que. Sí, si sería, si sería uno de mis artistas favoritos. Sí, si lo podría entrar, ¿Pero? Acierto, en. Habla cierto. Entonces, también hay uno que es bien, Michael Jackson. Ay, no te sí acuerdas sí. es Mario que bailaba el niño. Ay, no, porque al menos dice como variaba el niño. Sí, a Mario, intocable pues, pero porque es... Pero mundialmente es Michael Jackson. Exacto. Pero y de todo el sabe un poquito de mis ¿Cuál es tu película favorita? Ya recordé cuál es. Es una muy famosa que acaba de terminar su trilogía y también Mario es muy taquillera, que es Spider-Man. Sí, mundial la oponía, hasta lo envicé también a él. Paul, tu película favorita? La va a difícil. es que hay muchos. Yo veo que veo mucho lo que es también superhéroes, lo que es, es, que es no, cómics de sí. es Marvel. Yo siento que viene siendo la de. Ay caray, me la ponen difícil. ¿Es, es, es más difícil. ¿Es popular? <risa> sí, es popular. Es el contrario. El contrario. No Marvel. Superman? No. No? No. Pues nomás Superman y Batman. Batman. Batman? Batman? Fíjate, hasta ahorita de qué va, man. No, Natalia, de qué va, no, No, está es chida, me gusta mucho las frutas. Más que spoilers, man. Sí, la verdad. Wow, Entonces somos competencias. Vas <risa> <Están> a pelear los dos <risa> cinematográficos. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mm, pues, está difícil porque yo. yo la de por... yo come de todo tipo de frutas? Yo pienso que la de Paula es la manzana. Sí, sí. Bueno, no, sí, sí, la verdad, manzana. sí. Y también me gusta mucho la sandía. Pero yo también pensaría que Mario es la manzana. O sea, no. A ver, otra oportunidad. Otra. Otra. El mango. La, sí, sí. La segunda Playa o río. Yo diría que de Mario es más río, porque no le gusta mucho el agua salada. Sí, la verdad sí me gusta más el río porque es agua dulce, no, no, no me deshidrata y no me siento pegajosa. Ah, exacto. Sí. O sea, de Paola mía y yo el río. Sí, si no es el río. Sí, la verdad sí me gusta más el río. A ver, Mario, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu bebida favorita? La Coca-Cola de Mario. <ríe> Sí, sí, el sí, la sí, es que me gusta mucho lo que es la naranja y la limonada. Bien, Marco. ahora sí vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Ah, <risa> <risa> oh, caray. Bueno, ya está cubierta, pero no lo mmm, Bombero. <risa> Nada, para, <bueno, risa> para apagar el fuego. <risa>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 Ay, sí, sí, la verdad sí es difícil. De Paolo yo pienso que quería ser doctor de pequeño. De pequeño quería ser doctor. Sí, ahí sí, ya tenía. ya ¿ver... ahorita ya cambié. Bien, yeah. ya, ya tengo ¿no? otras ideas. Oh, o sea, ya, difícil, ya, ahorita, ya, ya ahorita ya se cambió. A ver, siguiente y última pregunta. ¿Gorditas o flaquitas? A Mario le gustan yes. flaquitas. Le gustan oh, delgadas, Que no? sean el... Paul, yo siento que le gusta entre flaquitas y gorditas que estén galerona. Sí, sí tienes razón. ¿tú? Pero si la nos sabemos nuestro gusto Y pues bueno, esta fue la última pregunta. Fue algo rápido para que ustedes nos conozcan también, Ahí se si quieren abundar en el currículum de ustedes. Ahí para Paul. Ahí está. Espero les haya gustado. Video, ajá, recuerden dejar su like, vayan a suscribirse, activar la campanita y también vayan a seguirnos a Facebook. Ajá, y esa, ya no, ya saben, porque nos están dejando sí. un poquito abandonados Exacto. por ahí. Ahí está el link en la descripción y también aquí les vamos a dejar las letras y también les vamos a dejar nuestras cuentas de Instagram ajá, que van a aparecer claro. por aquí. van a aparecer Mario y la mía. Bueno, pues hasta aquí llegamos al video. Exacto, aquí finaliza este video y pues nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima Mario. Y vaya ¡Fa! a